Estamos de regreso, muchas gracias por continuar en sintonía y le damos la bienvenida a nuestra compañera Luciana Henseler que está por aquí con nosotros. Hola, hola Hugo, sean todos bienvenidos a este diálogo matutino. Tarde pero seguro, Luciana Henseler, una vez más para todos ustedes, tempranito por la mañana, para brindarles lo mejor de lo mejor. Bien, eh, el tema haitiano, Luciana, es un, es un tema que hace mucho tiempo pues se ha venido hablando aquí en la República Dominicana de manera pasiva y ahora en las últimas semanas como que ha recobrado fuerzas, la gente no entiende por qué, yo mismo no entiendo el por qué tanta intensidad si lo que está pasando con el tema haitiano es algo que preocupa desde hace mucho tiempo, o sea, no es algo primerizo en el espectro nacional, incluso vamos a ver lo que sucedió durante este fin de semana, creo que en el día de ayer en el parque aquí, ¿verdad? En el parque Duarte. En el parque Duarte. Vamos a ver lo que ocurrió en el día de ayer en el parque Duarte, donde una pareja de esposos estaba discutiendo. Y para que ustedes vean en pocos segundos la gran cantidad de haitianos que se abalanzó en el parque, en pocos segundos. Vamos a ver estas imágenes. Esto fue en el parque Duarte aquí en el día de ayer. Esto no fue en Santiago, esto no fue en Dajabón. Esto no fue en ninguna parte, esto fue aquí. Y déjame decirte que no solo La Vega se siente amenazado por la gran cantidad de haitianos que hay en las calles, sino que también en Santo Domingo ah, se han visto muchos casos en los cuales han, han apresado un tumulto de haitianos, por así decirlo, porque se encuentran en su mayor cantidad, de 40, 50 haitianos ilegales. Pero mira mira cómo hay en una breve discusión, mira una discusión de una pareja de esposos eh, ahí se ve en pocos segundos cómo se van conglomerando la gran cantidad de haitianos. O sea que pase, cuando pase, si pase en algún momento, Dios nos libre un problema con esos nacionales, pues ellos van a salir de todos lados en poco tiempo. Y que es una, una invasión pasiva lo que se está viviendo en la República Dominicana. Y aunque no le pongamos ese... Esa importancia, como si fuese de alarma, sí lo amerita. Porque todo aquel que es patriota sabe la mala fe que hay entre los haitianos cuanto, en cuanto a tierra se refiere. Pues ellos mismos lo dicen, que los haitianos son gente muy rencoristas y que pues ellos entienden de que este pedazo de la tierra en algún momento le perteneció y ellos quieren pues, retomarla. Yo espero que, que las autoridades y la ciudadanía en general pues abra los ojos y empiece a apoderarse. El tema de la seguridad nacional, que es un tema que amerita ser, pues, revisado. No es posible que sean los mismos militares como anunció, denunció el diputado la semana pasada, que yo creo que Oliver tiene las imágenes ahí, de que un diputado de Dajabón denunció de que los militares son los mismos que están cobrando dinero para permitirle pasar a los ilegales haitianos. En Santiago, el alcalde Abel Martínez, pues reafirmó una disposición que se emitió hace un año, donde no se va a permitir ningún tipo de actividad comercial, mírenla ahí, no se va a permitir ningún tipo de actividad comercial a inmigrantes ilegales en el casco urbano de la provincia de Santiago. O sea que con esta medida lo que el alcalde Abel Martínez busca es hacer que los haitianos se vayan de la ciudad ya que no van a poder realizar ningún tipo de actividad comercial. Y ojo con esto, no significa que nosotros como dominicanos no queremos ningún ninguna persona de otra nacionalidad que trabaje en la República Dominicana. Todo ser humano tiene derecho a ejercer un trabajo para por, para pa, para ellos poder subsistir. Pero ahora viene, siempre y cuando estén legales, siempre y cuando estén legales, porque nosotros en otro país no vamos a hacer lo que se nos venga en gana. Entonces nosotros como, como patriotas también queremos que nuestro país se respete y que se tomen en cuenta muchas pautas en el ámbito migratorio. Y que el gobierno recientemente gastó miles de millones de pesos en el plan de regularización. Exacto. El que no se pudo acoger a ese plan, pues ya tiene que ser enviado. Y los haitianos son depredadores. Mira lo que le hacen a la, a la flora y la fauna. Eh, ellos en su país han acabado con, con todos con todo, eh, los árboles, lo han talado para la quema de carbón. Y aquí, en este país, pues, básicamente están haciendo lo mismo. Mira, esto es una área eh, cerca de la frontera con Haití, donde ellos, pues, están deforestando. Ellos están talando árboles para luego quemarlos y con esto hacer carbón. Y mira cómo hay dominicanos que por dinero, pues, están está haciendo allá, sentido, verdad. causa común con ellos. Vamos a escuchar el audio de lo que dice en esta grabación. Miren ahí cómo, ahí pudimos a ver desde el principio, cómo ellos están talando los árboles y miren los dominicanos que están ahí haciendo causa común con ellos. Estos son, pues, nacionales haitianos en contubernio con dominicanos. Vamos a escuchar lo que transcurre ahí, luego de ahí, eh, con, en estas imágenes. Con permiso de que puedo cortar eso aquí? Okay? ¿Con permiso de quién? ¿Ustedes cortan eso ahí? ¿Ya tú no sabes hablar? ¿Quién te trajo aquí? Ay, ya. Están presos toditos ahora mismo. Ah, otra vez. Bueno, ustedes están viendo, señores, la depredación. Mira, Luciana, cómo están acabando con nuestros árboles para hacer carbón y enviarlo a, a, a, a Haití. Y no hay forma de que tú me digas a mí de que las autoridades de este país no saben. ¿Qué es lo que hace el DNI en este país? Nada. Porque el DNI no es Dirección Nacional de Investigación. Nada. ¿No se supone que ellos saben eso? Te estoy diciendo. Déjame decirte que Haití es un país que ha sufrido por este tipo de depredación. En realidad es una agresión que ellos le tienen al medio ambiente, que por eso es que sufren tantas consecuencias a nivel ecológico. Entonces ya su país no está bien establecido porque tú ves que de cualquier cosita ya la tierra no tiene la suficiente fuerza para ellos sostenerse. Entonces vienen a hacerlo en nuestro país. ¿Y quién habla? ¿Dónde está la voz defensora de la República Dominicana? ¿Dónde están esas autoridades que le compete este tipo de incidentes, Hugo? Pero mira, mira, eso continúa. Y no es un secreto a voces. Mira, mira, mira eh, tienen más de cinco minutos caminando, viendo eh, los árboles que fueron talados para luego ser quemados, para ser utilizados como carbón. Vamos a ver ahora cómo es que lo pasan hacia Haití. Pues traemos también un corto video. Vamos a escuchar el, el audio que trae este video. Es por donde tra transportan ilegalmente miles de sacos de carbón. La, la parte dominicana, la parte fronteriza, está siendo totalmente desforestada. En la parte de Haití, Raimaní, podemos observar cientos de sacos de carbón sin que las autoridades tomen control. Aquí estamos viendo cómo es que están los cientos de sacos de carbón que a diario se transportan por ese río, en pequeña lancha, en los mismos ojos de las autoridades sin tomar control para Miguel Ángel Núñez noticia de y maní. Este... yo creo que ya es tiempo de que las autoridades de este país y la ciudadanía se empoderen, mira yo, yo no entiendo el nivel de, de confort que tiene el dominicano el dominicano ha perdido el sentido de lucha el dominicano ha perdido esa motivación e inspiración, el patriotismo, aquí se ha perdido todo. En lo absoluto, Hugo. Fíjate bien las propuestas que tenía Hillary Clinton y la que tenía Donald Trump. ¿Y por qué votaron por Donald Trump? Porque se sentían amenazados por nosotros los latinos en su tierra. O sea, el amor de su tierra es lo principal que debe de tener una persona que habita en una región o un país. Ellos nos debe, nosotros no debemos pensar en personas de otra nacionalidad. Debemos de pensar en nosotros como dominicanos, en las en las nuevas generaciones que vienen subiendo, inculcarle ese patriotismo que te inculcaron a ti y que me inculcaron a mí y que se nos dejó de inculcar desde desde la, desde el tiempo de Duarte. Aquí en este país le suben 5 pesos la gasolina, nadie dice nada. Le suben 100 pesos, nadie dice nada. Aquí se roban mil millones, nadie dice nada. Se roban cien, nadie dice nada. Y hay que ver en qué estamos nosotros los dominicanos, porque posicionamos el segundo lugar entre las listas de más de personas que más toman bebidas alcohólicas. Ah, y fíjate, cuando le suben cinco a la cerveza, ahí sí, que, ahí sí. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra educación básica y con la que le y, estamos señalando a nuestros ¿Y tú crees hijos? que las autoridades no saben eso? Las autoridades no suben eh, ni, ni la bebida, ni los cigarrillos, ni la cerveza ni la cabaña turística. ¿Por qué? Porque eso es lo único que a la gente le interesa. A la gente no le interesa, a la gente no le interesa eh, ningún tema nacional. Porque la gente dice, bueno, a mí no me incumbe porque eso no me afecta. Pero si viene un político y se roba mil millones, a mí no me incumbe porque eso no me, no afecta. me afecta. Si la policía... Si los ladrones acaban con medio país, a mí no me incumbe porque no me afecta. Fica... Si las calles no están arregladas, no me incumbe porque no me afecta. Si suben el pan, si suben el azúcar, aquí nadie le importa nada. Ese es el otro, el otro problema en nuestra sociedad, el desbalance económico que hay. Y déjame decirte que sí, que a la persona nada le afecta, porque el tema Odebrecht fue un tema que tuvo la relevancia en el momento que estaba en su... Ya eso se cayó. Ya, exacto. Lo dijiste todo, eso se cayó. Ya eso se cayó. La gente está ahora en los escolares, la gente está pensando sí. que en el mes que viene entran los muchachos a la escuela y tienen que empezar a buscar prestado dinero para comprarle los libros a sus hijos, que lo cambian todos los años. Eh, a pesa, a, a, hablando de eso, pues aquí en La Vega, una gran cantidad de escuelas evangélicas y católicas pasaron a hacer del servicio público mediante un acuerdo al que llegó el Ministerio de Educación con la Iglesia Bien. Católica para, para entrar a la tanda extendida. Mañana vamos a traer el listado de las escuelas que van a ser ahora, pues, del Ministerio de Educación, que Excelente. van a ser públicas. Enhorabuena. Sí. Vámonos a una breve pausa y cuando regresemos, vamos a ver otro casito, vamos a darle continuidad al caso del Hospital Morillo King que hay 700 millones de desaparecidos. ¡Wow! Sí. Vámonos a una breve pausa. No se vaya. Gracias por continuar en sintonía. El doctor Víctor Abreu, dirigente de la filial del Colegio Médico Dominicano de aquí de La Vega, Luciana, pues eh, exigió a las autoridades para que den con el paradero, con el agraciado, dichoso y afortunado contratista que se le entregó la suma de 700 millones de pesos y no aparece. Casi no se le entregó. Vamos a ver las imágenes de lo que dijo el doctor Abreu. Mm. Eh, doctor, con relación a un dinero perdido que hay del de departamento de cirugía quirúrgico del hospital, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, no es un dinero perdido. Lo que pasa es que en el, se le asignó una obra sobre, a un supuesto ingeniero ...para la remodelación del bloque quirúrgico del hospital Luis Manuel Morillo King... ...entonces ni aparece el ingeniero... ...ni aparece el dinero... ...pero en las investigaciones se ha demostrado que el tipo ni es ingeniero... ...y ahí están los datos de él... O sea, no, él es no, ingeniero. ...no es ingeniero... ...¿cuánto no, le entregaron? Eh, ...se está hablando de 658 millones y pico casi... ...700 millones de pesos... ...sin embargo... En el hospital Luis Manuel Morilloquín no se están haciendo cirugía. Y hoy precisamente recibimos una queja como colegio médico de un ortopedista donde él decía que estaba operando en condiciones inhumanas. Salió con la ropa llena que se podía deprimir del calor porque tampoco hay aire. O sea, que la, el área de cirugía eh, del hospital... ...no está funcionando como tal. ¿Y este hombre que se le entregó ese dinero, dónde está? Bueno, eso me pregunto yo también. Entiendo que las autoridades deben investigar... ...porque ahí están los datos de dónde está este hombre... ...y qué ha hecho con ese dinero. ¿Cuándo le entregaron ese dinero? Bueno, ese dinero se le entregó... Eh, ...según las informaciones a partir del 2012. De manera que, fíjate qué tiempo tiene el hospital en remodelación... ...y todavía el hospital está en un estado de hacinamiento que no se puede trabajar con dignidad en el hospital. Eh, Luciana, el, el ingeniero está perdido, pero no es ingeniero, pero el dinero no está perdido desde el 2012. Desde el 2012. Pero él no está perdido. ¿Y qué circo? Explícame. Ahora, si yo te digo, si, si fuese un ladrón que agarran en una finca, robándose un saco de plátano, lo linchan, lo queman y lo queman vivo y sale la comunidad entera y lo apedrea y lo tiran y tiene que venir la policía a salvarlo. Eh, vamos a ver lo que dijo el doctor Agustín Burgos, que dicho sea de paso, es el, uno de los pocos legisladores que está sacando la cara. Parece que nuestros legisladores claro. están muy ocupados impulsando leyes. Vamos a ver lo que dijo el doctor Burgos vimos la, el reportaje, estamos al tanto de la situación le remitimos una carta al director regional de salud, al doctor Freddy Abá, para que pidiéndole una investigación sobre ese dinero que es un dinero del pueblo eh, nosotros estamos asombrados porque realmente no sé si estamos frente a un gobierno o si estamos frente a los filibusteros eh, porque esto es un saqueo nacional que a todas las instituciones eh, ...del Estado, nosotros vivimos de asombro en asombro... ...pero estamos mandándoles a comunicación y solicitamos desde el día de ayer... Eh, ...una entrevista, una cita con la fiscal de aquí de, de, de La Vega que le tenemos una comunicación y queremos entregársela de manera personal, porque ella es la llamada a, a, a investigar, ya que el, el, el presidente de la República, que todavía sigue siendo el jefe del Ministerio Público, lamentablemente, en este sistema eh, constitucional que nosotros tenemos, eh, dijo que... Bueno, lo que votaron por el doctor Burgos debe sentirse satisfecho hasta el momento, hasta el momento. con el trabajo que ha hecho el diputado Agustín Burgos. Vamos a ver lo que dijo el doctor Manuel Gil, exdirector del hospital. El 5 de octubre del 2012 y salimos eh, dos años y medio más tarde aproximadamente. ¿En esa época fue que se entregaron los 700 millones de pesos aproximadamente para el área quirúrgica de aquí? En absoluto, nosotros nos enteramos de por los medios de prensa y por los medios sociales de ese contrato que había sido firmado, pero nunca en nuestra gestión se mencionó, nunca tuve conocimiento eh, y no, no tenía ninguna idea. Miren con la calma que dice el ex director, no, se perdieron, eh, eh, pero yo no sabía nada. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el dinero fuera de él? tuviera sudando frío, mínimo. Y tuviera... No, espérate, ese dinero tiene que aparecer. Y ese dinero hay que buscar. O vamos a suponer que le tocara uno, una quinta parte de esos 70 millones, 700 millones. Se amarrara con una cadena frente al hospital y hasta que no vaya un policía, un fiscal, hablar con él ahí. Te digo, si le tocara una... quinta ¿Cuánta parte. ¿Cuánta irresponsabilidad, señor? Una quinta parte. No, eso, que, eso tiene que aparecer porque eso es de pueblo, pero más sin embargo. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Mario Hidalgo. Señores, ¿cuánta sinvergüenza? me dice cierto, obviamente, eso lo que hay que instruir es eh, la acción de la justicia inmediatamente para que esa persona que se robó ese dinero eh, sea sometido a la acción de la justicia. Ese dinero no es de él, es del Estado Dominicano. Yo no conocía eso y 700 millones es una cifra con la cual se puede hacer prácticamente un hospital entero. Entonces eso hay que investigarlo, o sea, no sé la fuente de que tú tienes de eso, pero de eso ser cierto, obviamente estamos delante de un delito y el que se coge lo que no es de él tiene que responder ante la justicia eh, por eso. Entonces, pues ahí no hay... mucho Bueno, por fin escuchamos a alguien con la cara más seria decir... Oye, y con pero los reclamos justos, de manera justa. Si sí se los robó, tiene que aparecer los 700 millones. Pero el, el exdirector está tranquilo ahí, ah, no ha pasado nada... Eso, eso no es mucho dinero, 700 millones de pesos. más Sin embargo, la ciudadanía pobre, que es la que utiliza el servicio del hospital, va ahora mismo. A mí me comentan que tú vas a la puerta del hospital y desde la puerta tú puedes sentir heredor. El mal olor llega a la puerta de ese hospital. No obstante a eso, que cada persona que se hospeda en este centro hospitalario lo hace de una forma paupérrima, Hugo. Dos personas en la misma cama, incluso dos personas que tienen cesárea en la misma cama. Y tú sabes la estrechez, que es una cama de hospital como para que dos mujeres paridas estén en una misma. Entonces, con las condiciones que vive esta ciudad, lo que utilizan ese hospital, señores, tienen que reclamar, no pueden quedarse así. Aquí hay dos cosas que no pueden seguir. La UAS. Señores, La Vega necesita una UAS. Eh, necesita una expansión para que los jóvenes de esta ciudad se puedan desarrollar. Y aquí se necesitan crear nuevas fuentes de empleo. No, lo, urgente. Urgente. Los jóvenes no son agricultores. No van a vivir de agricultura ni de zona franca. La zona franca denigran las profesiones de los jóvenes universitarios por los salarios que pagan, no por la función que se desempeña, sino por los salarios que pagan. No hay forma de sobrevivir trabajando en una zona franca, pues ganando mil pesos semanal. ¿Qué es eso? mil pesos semanal. Así que todo el mundo tiene que, en pie de lucha, los veganos tienen que empoderarse y reclamar esos 700 millones de pesos, que aparezcan una expansión de la UAS y nuevas fuentes de empleo, Así que, Luciana, tú que estás más calmada, por favor, despide el programa. Es ahí un sinnúmero de cosas. Nosotros como Diálogo Matutino los invitamos a usted a que reclame. La cita para usted es a las 6 am y junto a nosotros disfrute del próximo Diálogo Matutino. Hasta mañana. Bye, bye.